Estamos viendo la bobina Odin Resonator, el primer modelo, este es el primer modelo que hizo Odin y lo que hizo fue conectarle esta bobina a la bobina Darsenball. La bobina Darson Ball tiene una puesta a tierra y en el, otro, en el otro extremo va conectada la bobina Odin. Que cuando se sintoniza de manera correcta la bobina Darson Ball, la bobina Odin multiplica todo este voltaje por un montón. Te recién la armé, estoy usando alambre de cobre. De un milímetro. Y bueno, todavía me falta emparejarla un poquito mejor. Y bueno, empezar a buscar la sintonía para poder multiplicar el voltaje. O las partículas, mejor dicho, ¿no? Efluvios. Audin Resonator Batería de 12 voltios Resistencia De 1 ohm Dos flyback en serie Dos transistores IRF 700 No, perdón, 540 Un spark gap Bastante abierto Para que No queme cuando uno se conecta a los electrodos, seis botellas en cada lado, rompiendo el volumen y abriendo el muro de blotch. Una bobina. Esta es la nueva bobina que voy a usar. Son como 4 milímetros calibre, sí, 4 milímetros de bronce. Esto es un alambre para soldar. Y vamos a ver los resultados en la mano de Juan. Podemos observar que hace más chispa y ya no quema. Realmente ahí podemos ver las partículas. Mira, abrilo un poquito, Juan. Así se ven las partículas. Eso, ahí las vemos. Las partículas. Perfectamente. Equipo de ondas escalares. Todo el tiempo perfeccionándolo. ...maximizándolo, potenciándolo. Ese sonido que estamos escuchando... ...es provocado... ...por Daniela... ...que tiene el electrodo negativo en la mano derecha... ...y el positivo lo tiene enrollado en el interior de la mano. Ella mueve la boca... Hace palabras. A ver. No lo hagas, Dani. Hacelo. <risa> Algo muy extraño. Mostrarle lo de las manos. Uní las manos. A ver la potencia que tiene. Y ahí las palmas. La parte brutal. Es... Bien, vemos que la máquina tiene una potencia y que ella no, no está agarrando el electrodo radiante. Simplemente tiene el cable, a ver, mostrales, Dani, cómo tenés el cable enrollado en la mano adentro. Eso, ella solo está agarrando eso ahí y a medida que va pronunciando palabras, va modificando eso. modificación genética de las semillas y su respectiva volver al origen de la genética a través de energía radiante. Esta semilla en este momento está siendo traspasada por el flujo radiante y su ADN está volviendo a reconfigurarse. ¿Qué es lo que vemos? Una semilla sagrada de la familia del cannabis, devolviéndole su natividad a través de energía radiante. Esta semilla luego uno la siembra y crece de manera agigantada. Este es el nuevo biocultivo, acelerando el proceso metabólico de las semillas con energía radiante. Luego veremos cómo crece, día a día, y cómo se convierte en un árbol gigantesco. Ondas Escalares, Energía Radiante 2019, Fundación Amenofis. Ahí está la bobina, y así va el transistor. Y el cable de atrás va al positivo y al negativo va este. Cualquier transistor que uses, la misma configuración. Bueno, estamos viendo en pantalla que la fuente de alto voltaje, China, cumple la función del equipo de ondas escalares de Darson Ball. En este caso no tiene la coil, pero tenemos los dos capacitores que rompen el volumen y se reparan en este lugar. Vamos... A ver si tenemos algún voluntario para que toque. ¿Se anima, señorita, a tocar? Sí. A ver. Observamos que está tocando y no le pasa nada y siente la energía. ¿Se siente la energía? Sí, hasta mi cerebro, mis ojos. ¿En el cerebro, en los ojos? El pelo. El pelo. Todos acá sentimos la energía. Y se diseminan los bordes por el plasma. Vital. Y estamos observando el plasma como sube por su dedo hacia su mano. Algo que la cámara no puede captar. dos pilas, más una fuente de alta tensión china, más un spark gap pequeño más dos capacitores de poliéster o cerámica, más una bobina, es igual a ondas escalares en estos extremos. Nosotros vamos a generar una corriente y un voltaje en este caso de 3 voltios que van a alimentar a la fuente de alto voltaje china y nos va a entregar el alto voltaje por acá vamos a generar un volumen en el spark gap y ese volumen lo vamos a romper en dos con los capacitores y luego lo vamos a reparar a través de una bobina ese volumen roto esas dos mitades van a entrar a la, a la bobina se van a chocar y van a crear partículas que luego van a salir por los electrodos en este caso este circuito funciona bien con 3 voltios pero le vamos a poner una batería de 9 para ver mucho mejor el efecto. La disrupción de la partícula fundamental de aéter El volumen se rompe en dos, se hace chocar, se crean partículas en la bobina, que luego son tomadas por este extremo y por este extremo. ¿Qué pasó? La batería se, re, se, se gastó. Nada. Bien. Bueno, este aparato funciona con 6 voltios. Acá ahora le estamos metiendo 9. Esto no sufre ningún recalentamiento, pero sí la batería un poco. Por lo tanto, es recomendable usarlo con dos pilas. O con 4 pilas, o sea con 3 voltios o con 6 voltios. Esto es de 3 a 6 voltios. Pero podemos ver que con algo tan pequeño podemos generar el mismo circuito de Darson ball y obtener ondas, escalares o mejor dicho partículas fundamentales de aéter por los dos extremos. Este es el futuro de la energía en el siglo XXI.